Bueno, para mí violencia contra las mujeres es, en términos personales, cuando ignoran mis necesidades, cuando ignoran mis derechos, cuando me desconocen, cuando me piden que sea igual a lo que está esperado que sea. Y yo quiero ser como me salga y como vaya pudiendo construirlo. Y me siento muy violentada cada vez que tengo que eh, dar cuentas de por qué no he cumplido siempre, no he tenido una vida tan organizada, tan ordenada, llena de frigoríficos nuevos y de cosas que no me interesan, no quiero decir con esto que todas lo hayan vivido, pero sí que cada vez que se me confronta con un modelo homogéneo y en general patriarcal, a mí me violenta.